Nadie puede negar que las cámaras y los teléfonos móviles son una importante herramienta para capturar momentos de la vida, pero qué pasaría si estos dispositivos grabaran algo más allá de lo normal. Fenómenos inexplicables, criaturas desconocidas o hechos escalofriantes. Acompáñenme a ver los siguientes archivos en video que ustedes me han hecho llegar. Comenzamos. estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Luz del más allá. El siguiente metraje llegó a mi correo, es la grabación de un hospital donde trabajaba el padre de nuestro suscriptor. Este sitio al parecer ahora se encuentra abandonado, pero esta evidencia la guardaban recelo. Ahora la revelaremos. Madrid, ¿quién se fue? No está. Pero es que se mueve solamente en ese lado, güey. ¿Qué esperas para esta noche para ver por dónde sale esta vez? No hay que volver a hacerle la cacería otra vez. toca volver a hacerle la cacería así? ¿Sabes cuándo ya se va así? No, ya. Ya va 56 y 20 por ahí. Sí, sí, sí, eso es lo que me, se me hace raro. Y pues. sí, bien, usted y no. no, no se ve ni pero... que dice, es que está de peor para quién es eso que viene? Aquí. es aquí también ¿Me oh, sí, marica. ¿Y aparece más? Bueno que sí, pero aquí el agua la vuelta de la ver. Ya... Me vieron cagando. Ya no me limpiaron. Me vi cosas ahí con.. ¿Alguien más? No. no. rápido. En los videos se puede ver un destello de luz que aparece y desaparece en distintos lugares y no pareciera venir de algún vehículo, mucho menos de una lámpara. Más bien parece como si el destello tuviera vida propia y no quisiera ser grabado. Este extraño comportamiento hace pensar que en realidad se trataría de algún ser de luz que quedó atrapado en aquel sitio. En lo personal, creo que la respuesta a esta incógnita es mucho más terrenal. Mujer de blanco Una joven de Morelos, Zacatecas, mandó un escalofriante video donde se puede apreciar algo completamente inesperado. El usuario explica que venía acompañado de otro joven cuando de repente lograron apreciar de lejos lo que parecía ser una niña o mujer de blanco y no dudaron en grabarla. Hey Hey Hey Mira, güey. A ver, a ver, a ver. Los jóvenes habían salido de una fiesta y decidieron caminar, lo cual terminó siendo una muy mala idea, porque en aquellas calles solitarias, de pronto una mujer de blanco se les apareció. Comentan que después de grabar este video y envalentonados por el alcohol, se acercaron diciendo buenas noches, pero la mujer les dio la espalda y siguió caminando. Esto los asustó y se retiraron de inmediato del lugar. En lo particular, se me hace muy extraño que una mujer así esté caminando a altas horas de la noche. De ser esto real, los jóvenes se encontraron probablemente con un espíritu que penaba en las calles de Zacatecas. Niño en el Panteón El siguiente video parece ser grabado por algún explorador urbano ...que de día logró captar un niño sobrenatural. La grabación es inquietante. Incluso hace erizar los vellos de la piel. Y bueno, pues... Es un panteón relativamente nuevo. Tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso. Pero pues supongo que así son todos los... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño... Niño, niño, ¿quién eres? Niño, ¿qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño, manche, no, oh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué tranza. Descanso en paz. El joven que va grabando esto se acerca lentamente al lugar donde se encuentran las criptas. Y antes de pasar a lo que se ve en el fondo, se escucha como un lamento o llanto. Y hasta el final, un ser pequeño, un niño al parecer. Él camina preguntándose qué hace un solitario niño ahí, cuando de pronto el ente agachado se levanta, voltea a ver al sujeto y corre, para después desaparecer. ¿Crees que este archivo se trate realmente de un verdadero niño fantasma? Niña fantasma. Un video publicado en Facebook y mandado por una gran cantidad de mis seguidores le ha dejado los pelos de punta a más de uno. Después de ver a una supuesta, niña niño fantasma. por el fondo! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¿Esto con tu bolíceso o no? ¡Ahí, ahí, ahí está. Pues oye, ¡Oye, oye, oye! En la cámara, oye, en la cámara pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? ¡Oye, la niña que llora! ¡Oye, te juro que en la cámara de pasar ahorita corriendo una niña! ¡Oye, ha corrido hacia acá! ¡Uy, te juro que pasa la niña corriendo! Ay, da, mira, te voy a hacer el video. En el video se ven dos trabajadores conversando dentro de una oficina bancaria mientras un tercero graba el momento con su celular. De pronto, se ve pasar una pequeña sombra detrás del empleado que se encontraba frente a la cámara. Rápidamente, el que captura la escalofriante escena avisa a sus colegas, según se ve en el video. El hombre queda impactado y empieza a moverse hacia el rincón al que supuestamente se fue la niña. Sin embargo, allí no se ve a nadie. Acaba de pasar una niña corriendo. Oye la niña que llora, se le oye decir al joven. Ante la incredulidad de sus compañeros, el autor del video les dice que les mostrará a la niña en la grabación. Quedando como evidencia esta impactante escena. Fantasma Vigilante Personas se encuentran partiendo la piñata en lo que parece ser una fiesta infantil. Todo iba bien hasta que quien grabó el video se da cuenta que alguien se encuentra vigilando atentamente a sus movimientos. ¡Ay, güey! Pudiste ver, lo que parecía ser una convivencia familiar, se transforma en una escena de terror. Cuando en la casa de enfrente se puede observar una silueta inmóvil por la ventana. Un ser terrorífico, con pelo negro y pálida piel. Quien grababa esto pareciera estar riendo de nervios. Quizá quedó en shock y no sabía cómo decirle a sus familiares lo que acababa de ver. O quizá solo era una niña que no había sido invitada a la fiesta. ¿Ustedes qué opinan? Fantasma en el estacionamiento Vigilantes de lo que parece ser una plaza o centro comercial no podían creer lo que sus ojos estaban viendo mediante las cámaras de seguridad Era la presencia de lo que parece ser un alma que aún se encuentra divagando en este plano terrenal Ahí abierto, viene, viene, viene, viene. 6, Eso fantasma no lo va a captar ¿Has visto? Bien, ¿cómo ¿Ha visto dónde ha salido? Caminando tranquilamente ah, con presas y piernas. Sí, ah, tiene que salir de dudas. El espectro que aparece de la nada pareciera tratarse de un señor, que como si nada pasa caminando frente a la cámara para después desvanecerse y perderse de vista, dejando incrédulos a los guardias que no pudieron dar una explicación lógica ante lo sucedido por la forma que dicho ente pasa frente a la cámara puedo descartar que se trate de humo o algún otro posible objeto que pudiera hacer este tipo de silueta sobre todo manteniendo la forma y moviéndose hacia una dirección este fenómeno pudiera tratarse de lo que denominamos un error en la matrix o piensas que se trató de un fantasma verdadero Fantasma se le aparece a un perro. Imagínate dejar grabando una cámara en tu casa por seguridad y que en lugar de encontrar evidencia de algún intruso de carne y hueso, encontraras pero un intruso inmaterial. Y no solo eso, sino que además tu mascota pudiera verlo, pero no pudiera hacer nada. En el clip se observa el patio de una casa, en donde tienen a su mascota, la cual se encuentra muy inquieta, como si estuviera viendo o sintiendo algo, y a la hora de acercarse a una de las puertas, se ve un espectro semitransparente pasando delante del can, y este mismo reacciona haciéndose para atrás. Esta evidencia es muy importante, porque fue captada tanto por la cámara de seguridad como por el perro, claro, si se trata de una grabación real. ¿Tú qué opinas? Cuando hablamos de fantasmas, hay muchas personas que se muestran escépticas, mientras que otros afirman que estos hechos son completamente reales. Sobre este tema, podemos decir que gente no solamente tuvo una experiencia paranormal o extraña con sucesos de este tipo, sino que también pudieron captarlos en video para tener una evidencia del suceso. Estamos en los meses del terror y lo paranormal. Y seguiremos con estos especiales de evidencias y relatos enviados por los suscriptores. Si quieres que tu historia salga en algún capítulo, mándame tus archivos a mi correo oxlackofficial.gmail.com y sé parte de nuestra comunidad paranormal. Antes de irnos quiero invitarlos a que nos veamos este 11, 12 y 13 de noviembre en Tecate, Baja California. Vamos a estar en el World UFO Fest que se va a llevar a cabo en aquella ciudad donde va a haber algunas eh, conferencias. Van a presentar las momias de Nazca, la momia encontrada en Tasco dibujos de Paravincini y muchas cosas más. Se abrirá un museo de la ufología en aquel lugar y también se le va a hacer homenaje a personalidades como Giorgio Zócalos, Jaime Maussan, JJ Benítez y Sixto Paz. Y yo estaré ahí entre los invitados, así que espero a toda la legión Oxlack, que sea de California, de Baja California y de aquellas regiones a que nos veamos este 11, 12 y 13 de noviembre en Tecate. Por favor gente, ahí los veo porque les voy a llevar muchos regalos.